Ahora bien, otro dato importante que quiero que entiendan de la importancia que tiene este sistema acusatorio y de lo que está sucediendo hoy en Neuquén, es el control sobre las decisiones que tiene el fiscal. Tengamos en cuenta que en los anteriores procesos, ya sea los, los procesos este, inquisitivos y un poco más acá los procesos mixtos, que fueron los que venían, este, se venían aplicando en la provincia de Neuquén antes de esta gran reforma, eh, la víctima no tenía casi participación. De hecho, la participación que tenía era nula. La única forma de que la víctima podía participar activamente del proceso. De la única forma de que la víctima podía enterarse del de, este, resultado que había tenido en su proceso como consecuencia de su denuncia o de un hecho que había sufrido, era solamente si se constituía como parte creyente. Hoy por hoy, este, la ley de rito que tenemos en Euquén permite. Es decir, no deja de lado esa posibilidad, sigue estando la posibilidad de que la víctima aroma, asoma, asuma un rol más activo en cuanto, a, en cuanto al proceso y que se pueda constituir como creyente pero hoy la víctima tiene gran participación. ¿Por qué digo esto? Porque ese control que en mi caso yo realizo dentro de esa evaluación inicial, de todas esas decisiones que yo tomo, indefectiblemente deben ser en cada uno de los casos notificadas a la víctima. Entonces tengan en cuenta la importancia que ello tiene, pues, más allá de que yo tengo esa posibilidad de seleccionar casos, de que hoy el código me da reglas para que esa decisión no sea arbitraria, de que yo pueda archivar o pueda desestimar, o pueda dar este, un paso o una conciliación, todas esas decisiones que uno pueda tomar, de alguna manera, van a ser notificadas, cada una de ellas a las víctimas, y las víctimas, justamente dentro de ese mecanismo de control que hoy tenemos, eh, tienen la posibilidad incluso de solicitar una revisión se le da un plazo de cinco días para que ello ocurra y en el caso de un archivo solicitará una revisión ante eh, el fiscal jefe, en mi caso ante la fiscal la doctora María López Finochetti, o llegado el caso, en el caso de una desestimación del caso o de una aplicación de un criterio de oportunidad, de que uno haya prescindido de la acción por aplicación de un criterio de oportunidad, la posibilidad de solicitar una revisión ante el Colegio de Jueces, donde en definitiva el juez que intervenga resolverá si revoca o confirma la decisión que uno como... Fiscal ha tenido en el caso en particular. Reitero una vez más la importancia que esto tiene hoy. Hoy tenemos mecanismos de control y hoy tenemos una participación netamente activa de la víctima que, debe, que creo debe destacarse, pues es algo es un cambio netamente notorio y que creo yo que la sociedad venía reclamando en cuanto al proceso eh, penal en sí. Ahora bien, vayamos a otra parte que justamente tiene que ver con que con este mecanismo de control. ¿Por qué? porque obviamente al darse una participación más activa a la víctima, nos vamos a encontrar o nos encontramos al principio con un pequeño escollo y que fue la este, necesidad que teníamos de que notificar a todas las víctimas en cada uno de los casos. Tengan en cuenta que, como les acabo de decir, la Fiscalía que está en mi cargo en estos últimos cuatro meses procesó casi 10.500 casos, de los cuales el 80%, el 80 fue resuelto dentro de esa hora inicial lo que implica una gran cantidad de notificaciones que debemos llevar a cabo y llegado al caso de revisiones que también tuvimos que llevar adelante. Por eso creo que es importante también que sepan algo que sucedió en la provincia de Neuquén y es que este código objetivo también se destaca por algo muy importante y es justamente la informalidad del proceso. Sáquense de la cabeza lo que sucedía antes en cuanto a los viejos expedientes del proceso mixto, a los antiguos expedientes obviamente del proceso mixto, este, del proceso inquisitivo, hoy por hoy se lleva una informalidad en cuanto al trámite, porque tengamos en cuenta que la mayoría de los, de los casos, la mayoría de los actos procesales importantes son llevados en forma oral y pública, en audiencias a las cuales concluyen las partes, pero... Mediante eh, las investigaciones que van llevando a cabo los fiscales Se va recolectando información de manera informal La cual recién será considerada prueba si es incorporada dentro del juicio De ahí que nos permita esa informalidad Y de ahí que también nosotros como fiscales nos hemos valido de todos los medios De todos los medios que hoy tenemos eh, Para que para llevar a cabo esos, eh, esas notificaciones Y así que la víctima pueda ejercer un mecanismo de control A modo de ejemplo se continuó justamente este, llevando a cabo las notificaciones por los medios tradicionales, oficinas de notificaciones, cédulas, muchas veces también reclamando la, la colaboración del personal policial de la provincia de Neuquén, pero también incorporamos la posibilidad de notificaciones telefónicas o por cualquier otro medio electrónico, ya sea email o llegado el caso también Facebook, lo que nos permite obviamente dar con la víctima en forma inmediata y ponerla en conocimiento, obviamente con en forma formal. De lo que se ha resuelto respecto a su caso Para que justamente pueda solicitar Si es que así lo entiende y corresponde O si lo entiende necesario La correspondiente revisión Sentado ello eh, También resulta interesante Porque está dentro de los temas Que me han solicitado Que, que trate de, de, de hablar de la experiencia Que hemos tenido en este cambio tan vertiginoso Y en este cambio rotundo de paradigma Que tuvimos en Euken con este nuevo código en cuanto a si resulta necesario o no la, eh, tomar criterios generales a la hora de prescindir de la acción. Miren, si sinceramente yo tendría que dar mi opinión al caso, creo que eh, es la realidad la que de alguna manera nos va a imponer qué criterios tomar a ciertos casos en particular. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que hoy, por ejemplo, puede eh, ser considerado insignificante o lo que hoy puede ser considerado como... Que afecta la paz social, como que realmente afecta gravemente el orden público, quizás dentro de un tiempo sea todo lo contrario. De allí que creo que si bien se pueden establecer ciertos criterios generales a la hora de poder seleccionar casos, a la hora de disponer de la acción, lo cierto es que nosotros como fiscales tenemos la obligación de estar atentos a lo que la sociedad reclama y estar atentos a los cambios que impone la realidad. Ahora, más allá de eso, sería interesante que ustedes supieran la experiencia personal que nosotros sufrimos dentro de, o tuvimos, no sufrimos, que tuvimos dentro de lo que fue este cambio este, rotundo que tuvimos en la provincia de Neuquén. ¿Por qué me refiero a esto? Bueno, en la provincia de Neuquén, por resolución de las autoridades judiciales, resolvió no tener transición. Es decir, de todos aquellos este, eh, casos que venían en los viejos expedientes de un sistema mixto que tenía la provincia de Neuquén, al mes de enero del 2014 traspasaron y empezaron a ser regidos por el nuevo código procesal directamente acusatorio obviamente que ello implicó una traslación ello implicó una traslación impresionante de expedientes eh, que justamente eh, resultó o engorroso a la hora de poder realizar eh, una valoración inicial de todos esos casos que venían hoy por hoy Considero que, si bien fue duro el trabajo, se trabajaba este, en forma permanente, mañana y tarde. Eh, creo que de alguna manera es, esa posibilidad de que no haya habido transición, si bien fue dura, eh, nos permitió poder trabajar con más ligereza, con más celeridad y hoy poder estar mucho más ordenado en cuanto a los viejos expedientes que venían del antiguo sistema. Para que ustedes tengan una idea, la Fiscalía que está a mi cargo recibió aproximadamente 5.000 expedientes del antiguo proceso. No hubo transición. Un día tramitaban bajo un este, sistema procesal y al otro día pasaron a tramitar bajo un sistema procesal netamente contradictorio, adversarial, de inmediación y donde todo se iba a resolver en forma este, oral y pública. Y justamente allí es que creo yo fue necesario disponer de algunos criterios generales, porque la verdad es que iba a ser muy difícil tener que analizar caso por caso, en forma profunda y determinada, pues... Tengan en cuenta que además de esos 5.500 expedientes que recibíamos del antiguo sistema, muchos de esos de larga data, eh, también se nos iban sumando los que continuaban ingresando con posterioridad a la entrada en vigencia del código. Allí, por ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta que les puede servir el día de mañana de utilidad a la hora, si es que este, se inicia este proceso acusatorio, que espero que sea así, porque no veo la hora de que toda la Argentina justamente asuma lo que asumió Neuquén hace casi dos años, eh, sí se aplicaron algunos criterios generales que creo que les, les puede servir a la hora de tener en cuenta. Eh, nosotros, eh, aquellos, muchos de los casos que venían del antiguo sistema, por ejemplo, fueron derivados a mediación, cosa que los antiguos este, procesos penales no la permitían, y muchos de ellos fueron resueltos en el marco de la mediación, lo que justamente implicó poder aplicar un criterio de oportunidad sobre esos casos. Eh, el criterio general que se aplicó aquí fue tratar de ver todos aquellos casos que tenían que ver con cuestiones. Eh, vecinales, cuestiones familiares o algunas cuestiones de menor cuantía en cuanto a la pena que se aplicaba, y eh, siempre respetando a las víctimas y sobre todo respetando a las partes, tratando de que no sean procesos de más de seis, seis o siete meses de, de antigüedad, pues llamar a mediación un caso en el cual ya habían pasado más de seis meses nos parecía una falta de respeto concretamente hacia la víctima. Pero aún así se resolvieron varios casos del antiguo sistema dentro de este proceso de mediación. Otra de las, de las cuestiones que también aplicamos fue una, eh, aquellos casos de insignificancia, es decir, aquellos casos de poca repercusión eh, penal. Tengamos en cuenta que antes nosotros como fiscales y como bien lo dije, por aplicación del principio de legalidad, estábamos obligados a promover la acción aún en aquellos casos que eran insignificantes. Llámese el delito de Bagatela, delitos. De tema cuál es la afectación del, del, del, del bien jurídico había sido o casi inexistente o de alguna manera había sido de poca consistencia. En muchos de ellos también se resolvió prescindir de la acción, siempre en forma fundada y de alguna manera eso fue una gran herramienta que tuvimos para poder empezar a seleccionar casos y que todos esos que se recibieron sin transición del antiguo sistema pudieran empezar a ser tramitados dentro de este nuevo sistema adversarial. A modo de ejemplo, el último ejemplo que doy, que les puede servir también de interés, tiene que ver con lo que ocurre, generalmente, con las lesiones culposas. Y me refiero a las lesiones culposas que se realizan en el marco de hechos de tránsito, de hechos viales, que son muchos, creo yo, no solo en la provincia de Neuquén, sino en el país entero. Eh, pues generalmente, eh, eh, eh, la finalidad que persigue eh, la víctima, no siempre, pero en la mayoría de los casos, tiene que ver con una reparación económica, teniendo en cuenta ello... Iniciamos procesos de mediación que fueron exitosos y también aplicamos ciertos criterios generales que tenían que ver con que si ese hecho culposo de alguna manera había afectado gravemente el orden público. Para ello, junto con la doctora Finoquietti, que, que coordinó al principio todo este trabajo de, de criterios, eh, tuvimos en cuenta, por ejemplo, eh, casos en los cuales no había casos de obediencia, no hubo exceso de velocidad. No se afectó gravemente el orden público en algún sector en particular de las ciudades y también tuvimos en cuenta alguna violación de alguna semaforización. En el caso de Noquero en particular tiene una ruta que atraviesa toda la ciudad y justamente teníamos casos en los cuales nos encontrábamos con automovilistas que habían traspasado esa ruta con un semáforo en rojo. En esos casos en particular entendimos que no correspondía de la acción y que sí correspondía impulsar la eh, investigación. Bueno, para, para finalizar, eh, espero que este pantallazo de la realidad de lo que vivimos aquí en Neuquén con este cambio rotundo de paradigma y con la asunción sin ningún tipo de transición de este sistema adversarial y netamente acusatorio, les, ya, les haya servido, les pueda resultar de utilidad este, a todas aquellas este, este, distintas jurisdicciones que puedan o que estén en condiciones de asumir un sistema acusatorio, que creo que yo voy por hoy es lo conveniente y netamente se impone a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional, y que de alguna manera tengan en cuenta la importancia que este nuevo rol que va a tener el Ministerio Público Fiscal y que, como bien les dije, tiene que ver con, con la posibilidad que hoy tenemos de disponer la acción. Una disposición de la acción que hoy tenemos, que justamente no es arbitraria porque está arreglada por el Código Objetivo de la Provincia de Neuquén, y la posibilidad que tenemos de seleccionar casos esto que no suene a que uno de alguna manera pretende investigar lo menos posible, no, todo lo contrario. Uno justamente pretende llevar a cabo y optimizar todos los recursos de aquellos casos que sí vale la pena afrontar, a aquellos casos que sí tienen repercusión social, a aquellos casos que afectan gravemente el orden público. Y justamente este nuevo rol que tiene fiscal con este nuevo código, creo que es imprescindible destacarlo porque de alguna manera hoy tenemos esa posibilidad de llevar a cabo todas aquellas investigaciones que a veces eran mezcladas o se entremezclaban con casos de menor importancia y eso hacía que se desecharan y se perdieran en el camino un montón de recursos. Me despido y muchas gracias por dejarme participar en esta capacitación y en este modo de capacitación. Desde ya, muchas gracias.